Le encontré por la internet y se los comparto, así que empecemos. La verdad no sé cómo hacer este video, me quedé sin idea. Pero vamos de una picha de gato que está grabando me cansa la mano de la cámara. Así soy Resgate. ¿Quién? Yo. ¿Quién te pregunto? Tuma. ¿Cuál Tuma? Tu madre. ¿Qué ha pasado? Daga Joder que al rato de la hora Andrés se churreteó y no quiso venir, así que yo mismo iré sin temor a lo desconocido, solo sé las coordenadas para llegar, así viajo por la noche para llegar de día al hielo helado. Pero antes prenderé la televisión para ver qué hay, a esta hora salen comedias de reír. En ocasiones los científicos hacen profundísimos agujeros en el hielo para tratar de examinar las partículas y las burbujas de aire que hay atrapadas desde hace cientos de miles de años. Buscan comprender el clima pasado o encontrar antiguas especies de microorganismos. Pero, cuando el trabajo acaba, muchos tienen un impulso muy humano, el de tirar algo por el agujero para ver qué pasa. Lo que pasa solo puede ser explicado por la física pero la mejor forma de comprenderlo es escucharlo. Tirar un pedazo de hielo por un agujero de casi 140 metros de profundo y 23 centímetros de diámetro lleva a escuchar un sonido que recuerda al de unas botellas de vidrio entrechocando. A medida que va cayendo, este tintineo da lugar a unos zumbidos que recuerdan a los disparos láser de Star Wars. Bueno amigos este fue el video espero te guste un montón, no dejo el link del video completo porque solo es ese trozo pequeños. Como tu huevito tan chiquito pizza de gato. Joder silencio que en el guión no estás. XD XD XD Bueno ya este video fue algo rápido espero mil disculpas, bueno vamos con los saludos.